Hola, soy Laura Laborda, colaboradora de Global Voices en Español. Este video tutorial va a tratar de tres puntos fundamentales en el proceso de traducción. El primero es cómo elegir un artículo y traducirlo en WordPress mediante el Fetch. El segundo, el uso del formato Translation para la traducción de tweets. Y el tercero, el uso de la etiqueta Title para indicar el idioma de los enlaces. Comencemos por la elección y traducción de artículos primero que tenemos que hacer es elegir un artículo que nos interese y comprobar que no esté traducido ya a nuestro idioma. Por ejemplo, si miramos este artículo en la información vemos que ya ha sido traducido al español. De todas maneras el sistema no nos va a dejar tomar un artículo que ya está siendo traducido por otro compañero. Veamos cómo tomamos un artículo para traducir. Por ejemplo, vamos a intentar ver este artículo que parece que no está siendo traducido ver si lo podemos traducir nosotros, para ello vamos a copiar la dirección url nos vamos a ir a nuestro dashboard y vamos a añadir un nuevo post es muy sencillo vamos aquí abajo y pegamos la dirección que acabamos de copiar Pegamos y aquí oprimimos pulsamos Fetch Post Data y vamos a ver qué pasa. Como vemos, eh, el sistema nos está diciendo que hay un error. Este artículo ya está siendo traducido por otra persona. Además nos va a decir por quién está siendo traducido, en este caso es por mí, porque lo he tomado yo misma, y en qué estado se encuentra, si está publicado, si no está publicado, etc. ¿Okay? Así nos impide pisar el trabajo de un compañero. Vamos a ver qué pasaría si intentamos tomar un artículo que no está siendo traducido por nadie. Por ejemplo, vamos a tomar este de aquí. Lo metemos. Vemos que parece que no está siendo traducido por nadie y hacemos lo mismo de antes. Copiamos. Añadimos un nuevo post. Pegamos. Hacemos fetch. Y esperamos a que el sistema nos confirme que podemos seguir adelante. Si vemos que podemos seguir adelante, vamos a ver cómo nos aparecen todos los datos del post por ejemplo aquí el título en el cuadro de texto todo el texto con las fotos, los tweets, etcétera las etiquetas información sobre el post más información y ciertas cosas que no hay que olvidar por ejemplo el excerpt nos va a aparecer aquí abajo del todo casi y no hay que olvidarse de traducirlo es un pequeño resumen del artículo otras cosas que no tenemos que olvidar es de traducir, olvidarnos de traducir, perdón, son los pies de foto y también tenemos que tener cuidado al traducir los los tweets, los facebook, los cuadros de texto que aparezcan de no eliminarlos ni comernos ninguna etiqueta muy importante los enlaces, ahora hablaremos sobre ellos y con respecto al idioma y la etiqueta title si podemos, debemos intentar redirigir estos enlaces a las páginas equivalentes en español. Por ejemplo, si este estuviera redirigido a una Wikipedia en inglés y existe el mismo artículo en español, deberíamos cambiarlo aquí. ¿Vale? Una vez hayamos revisado todas estas cosas, deberíamos enviarlo para la traducción. Pero antes vamos a ver, como os había comentado antes, el idioma de los enlaces y la traducción de tweets. Es conveniente también ir guardando de vez en cuando para no perder nuestro trabajo. En este post por ejemplo vemos que los tweets, Facebooks, etc. están en el idioma original y el inglés, ¿vale? porque este post habrá sido tomado de este idioma y traducido al inglés o habrán puesto el idioma original. Para nosotros mucho más fácil. Tomamos el texto en inglés, la traducción en inglés, la borramos e insertamos nuestra traducción al español. Ya está, no tenemos que hacer nada más. Ahora, ¿qué sucede si el post sobre el que estamos trabajando el idioma original es el inglés? Por ejemplo, en este. No, perdón, <ríe> en este. Vemos cómo aquí los comentarios de Facebook, los tweets, están en inglés directamente. ¿Cómo creamos ese espacio para insertar nuestra traducción? Muy fácil. Dejamos un espacio en blanco justo debajo del cuadro de texto que queremos traducir. En nuestra barra de herramientas vamos a pulsar en Styles, Translation y nos aparece un cuadro de traducción donde nosotros vamos a escribir nuestra traducción del tweet. Y por último, eh, quería comentaros los enlaces, el idioma de los enlaces. Como hemos dicho antes, es conveniente localizarlos, es decir, que vayan a páginas en español, equivalentes a las que estaban antes en los enlaces en inglés. Si esto no pudiera ser porque esas páginas no existen, deberemos indicarle al lector en qué idioma va a leer esas páginas. Para ello, nos situamos encima con el cursor en el enlace y pulsamos la cadenita. Como hemos visto antes si queremos cambiar el enlace, la dirección del enlace la cambiamos aquí. Si no pudiéramos porque no existe el equivalente en español, simplemente en title añadimos texto en inglés y update. Ahora si pasamos por encima el ratón vemos que nos aparece un comentario, texto en inglés, así el lector sabrá que va a redirigirse a una página en inglés. Una vez hemos comprobado todos los pies de foto, el excerpt, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado comentando, una buena manera de comprobar que todo está en su sitio antes de mandar para Review es la opción Preview. Pulsamos este botón y vamos a ver el artículo como lo vería un lector de Global Voices en español. Supongamos que lo hemos traducido, hemos traducido el título, hemos traducido todo. Aquí aparecerá nuestro avatar y nuestro nombre aparecerá aquí el idioma al que lo hemos traducido y vamos a comprobar que el link que, hemos, eh, bueno, que no hemos podido localizar antes que le hemos puesto la etiqueta title muy bien, si el lector pasa el ratón por encima verá que le redirige a una página en inglés y ahora sí, una vez todo esto está correcto podemos eh, pulsar submit for review pulsamos aquí y ya los revisores se encargarán de eh, comprobar que todo está bien y publicarlo. Ok, pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.